que el microcontrolador, en este caso el AT89C52, ¿sí? OS52, es compatible con la familia MCS51, es decir, este microcontrolador es de Intel. Pero la arquitectura interna es compatible con... El microcontrolador de ADMEL. Nada más que ADMEL es una mejora de operación. Y lo vemos aquí en la frecuencia de reloj que maneja este dispositivo. Que es a 33 MHz. Intel antes manejaba unos 20 MHz. ¿no? Voltaje de alimentación de este microcontrolador de 4 a 5.5 volts. La memoria interna de programa es de 8 kilobytes Y la memoria RAM es de 100 28 bytes. ¿sí? Y cada uno de esos registros internos de la memoria es de 8 bits. Eso me indica que entonces mi microcontrolador es de 8 bits. La memoria del programa nos dice el fabricante que es del tipo flash. Y la duración de esa memoria es de 10,000 ciclos de escritura y borrado. O sea, tienen toda esa cantidad de... Ciclos para poder resolver los problemas. ¿no? Borrarlos y volverlos a programar. Y programar. Yo espero que no se lleven las 10.000 veces. En este curso. Luego tenemos 32. Entradas, salidas. Del microcontrolador. Esas las podemos ver aquí en el dibujo que hay acá abajo. Donde esto corresponde. A 8 bits. Este otro. Puerto corresponde a los otros 8 bits. Y tenemos el puerto 3, que correspondería a los 8 otros bits. Y el puerto 2, que correspondería a los otros 8 bits. Ahí tenemos las 32 líneas de entrada-salida del microcontrolador. También nos establece que tiene 3 contadores. 3 timer contadores de 16 bits. Más adelante vamos a ver cómo se usan. Que cuenta con 8 fuentes de interrupción. Que vamos también a ver cómo se usa cada una de ellas más adelante la programación serial es decir, se puede programar de manera serial en el caso del S52 y tiene un sistema de ahorro de energía es decir, cuando el controlador no está haciendo nada se, me, se pone en un modo stand-by para tratar de ahorrar energía ¿no? la arquitectura interna, como todos los microcontroladores y arquitecturas que vimos nos damos cuenta que está formada por su CPU o su microprocesador su memoria de programa interna y su memoria RAM. Como esta es una arquitectura del 51 de Intel, ellos manejaban nada más 4 kilos. Y ahora Mel le agregó otros 4 más, a tal grado que tenemos 8 kilos. Los puertos de entrada y salida, que son los 32 pines de los puertos. Y tiene una comunicación serial. A grandes rasgos, esos son los bloques que tiene este microcontrolador en su arquitectura interna. En la arquitectura externa podemos visualizar los tipos de encapsulado en un dado momento que ustedes pueden manejar, ya sea PLCC o TQFP. Y eso está en función del de tipo de socket que tengan, o la base que tengan en su diseño para realizar el montaje de cualquiera de estos tres tipos de arquitecturas externas. Bueno, versiones de de este microcontrolador hay varias, entre ellas tenemos la de 20 patitas que tenemos aquí, ¿sí? que es este que está acá abajo, y con diferentes capacidades. Por ejemplo, este 1051 corresponde a un kilo, 2051 a 2 kilos y 4051, que no pongo aquí en la tabla, pero que existe, correspondería a 4 kilos. La ventaja de este microcontrolador es que solamente tiene dos puertos, es decir, si no requiero todo el dispositivo. De 40 pines para ser utilizado, pues puedo ocupar este de dos puertos que es más compacto físicamente. Sería en esta versión DIP así y en la otra versión QLFP sería así. Entonces, vean el tamaño, es bastante diminuto. Y entonces, es un sistema basado en un microcontrolador de estas dimensiones, pues es una pequeña plaquita. ¿sí? A lo mejor de 2 centímetros por 2 centímetros pudieras montar todo tu sistema de control de cualquier cosa. El que vamos a manejar nosotros es como este. Es el que tiene en Proteus. ¿Sí? ¿De cuál? También, también está este, ¿no? Ahí como es simulación pudieran manejar ustedes el que quisieran. En un dado momento, pues no lo vamos a usar físicamente. Pero ya en el laboratorio usaríamos este que está acá abajo. Por la disponibilidad que tienen las terminales para conectarlos en el portoboard y el montaje en superficie pues es este es el que ustedes podrían ocupar si quisieran hacer una tarjeta pues un pequeño más un poco más pequeña no observamos que las, los espacios de memoria del programa y la de datos pues van cambiando de acuerdo a las características del microcontrolador y su uso incluso si ustedes llegaran a necesitar USB entonces podrían usar este microcontrolador que es la misma arquitectura pero tiene un bloque para la conexión USB o si requieren un convertidor análogo digital, pues entonces podrían usar este microcontrolador, en donde internamente en su arquitectura tiene a un convertidor análogo digital entonces dependiendo de lo que ustedes necesiten pueden elegir el componente que trabaja bajo la misma arquitectura del microcontrolador ahora En el, en el gráfico, hacemos referencia a esta terminal, importante, la terminal 31. Vemos que tiene dos funciones, una es por donde entra el voltaje de programación del dispositivo, es decir, cuando yo lo programo, ahí es donde le entra el voltaje para el pulso de programación de la memoria. Y la otra función es esta EA es la habilitación de direccionamiento enable address esta terminal indica si yo voy a trabajar con una memoria externa o con una memoria interna entonces en función de la memoria en donde va a estar ubicada esa terminal la tengo que habilitar o la tengo que deshabilitar ojo, muy importante, acuérdense físicamente hay que conectar esta terminal a voltaje para indicarle al microcontrolador que voy a trabajar con la memoria ROM interna. Si por error no se conecta físicamente, entonces la memoria no va a saber, el microcontrolador no va a saber qué memoria va a usar. Él va a tratar de ir a buscar la externa, pero si no hay nada externa, entonces el microcontrolador no va a hacer nada. ¿Qué es esto que tenemos aquí? Si yo le pongo a cero o a tierra, le estoy indicando que voy a trabajar memoria ROM externa si yo lo pongo a voltaje, entonces le digo que voy a trabajar con mi memoria ROM interna eso es importante porque físicamente si ese no está conectado, no va a funcionar en la simulación no hay ningún problema, va a funcionar pero yo les aconsejo que empiecen a armar los circuitos en la simulación como si los estuvieran armando en el proto, para que no se les olvide y ahora, una ventaja que tiene este microcontrolador con respecto a lo que hay ahorita, es el siguiente. Como este es un microcontrolador que desarrolló Intel, que es el 8051, ¿sí? ellos manejaban un sistema basado en un microcontrolador que su precededor de este era el 8031. Este microcontrolador 8031 no tenía memoria interna. Por lo que tenía que usar memoria externa. Solamente tenía los puertos de entrada y salida. Entonces a este microcontrolador. Como es la misma arquitectura. Solamente le agregaron memoria interna de 4 kilos. Pero le dejaron todas sus terminales de direccionamiento. ¿sí? Así como su bus de datos. Entonces por, es que, por eso es que ustedes pueden conectarle una memoria externa. Tanto RAM como ROM. A este microcontrolador. Y entonces se volvería una combinación de un sistema cerrado y un sistema abierto. ¿Por qué? Porque solamente le pone la memoria externa y los puertos de entrada y salida ya los tiene integrados en el microcontrolador. Este es un esquema que también ustedes pueden usar en este microcontrolador que vamos a ver. Si quisieran más memoria. ¿sí? Pero en este caso no lo vamos a usar así. Pero para que vean que sí se puede conectar. Y aquí está este dispositivo digital que viene siendo un latch y que es el encargado de estarme controlando el bus de datos y direcciones. Cuando yo direcciono un componente, por ejemplo, yo quisiera direccionar la ROM, ¿qué es lo que hace este dispositivo? Se habilita. Entonces, este puerto cero, que tiene dos funciones, una ser bus de direcciones de la parte baja y el bus de datos, pues te voy a direccionar, primero se convierte en bus de direcciones, la información viaja, pasa por este integrado y apunta a la dirección. De la parte baja. ¿Sí? Una vez que ya direccionó, se deshabilita este dispositivo y entonces ya no pasa nada de información, pero sostiene a la información. Ese es lo que hace un, un, un latch. Entonces ya puedo ocupar y la parte alta se va por acá. Esta no tiene problemas porque esta viaja directamente a las terminales porque es el puerto directo. Pero este, como ahora, se va a convertir en un bus de datos. Entonces, ahora ya no necesita pasar para este lado, que son direcciones, sino se necesita ir para acá, que son el bus de datos, para mandar a leer o mandar a escribir, según el tipo de memoria que van a escribir. Entonces, este componente es esencial para poder definir en qué momento es direcciones ese bus del puerto cero y en qué momento es, es este, datos. ¿sí? Este es un esquema general, en el cual ustedes también podrían utilizar a este AT89S52. Pero no lo vamos a usar así. Simplemente es para que quede claro. de Que también lo pueden conectar así. Para otra ventaja. Que sería con los microcontroladores. Actuales. ¿no? Que no traen este tipo de buses de direcciones y datos. Que se pueden hacer sí. Pero tendrían que hacerse más, más cosas. Para poder hacer todo lo que ya tiene integrado. Este microcontrolador. Algo muy importante que no se le debe olvidar. El reset. Este es algo que deben siempre conectarle a todos los microcontroladores. Para que si hay algún problema. Ustedes a través del push button. Puedan provocar que el microcontrolador. Vuelva a empezar otra vez el programa desde la posición cero. Entonces para ello hay que conectar ese capacitor electrolítico. De 10 microfaradios. Y esta resistencia de 8.2 kilo ohms a la terminal física que tiene el microcontrolador RST, que en este caso sería la, nueve, la número 9, ¿sí? que es donde entra el reset. Y entonces cada vez que oprimamos este botón, nosotros podemos hacer que el programa reinicie. El reset es la interrupción de más alta prioridad que tiene todos los microcontroladores, ya que cuando ustedes lo oprimen, no importa lo que esté haciendo, no importa si hay otra prioridad, él va a reiniciar todo. Sí. Entonces que no se les olvide implementarlo en el circuito de simulación. Entonces en la simulación van a conectarle todo, van a conectarle su cristal, van a conectar sus capacitores en el cristal, le van a conectar su terminal EA y van a conectar el sistema de reset para que no se les olvide cómo hacer esto en un dado momento que lo quisieran llevar luego a una conexión física. Y luego si tienen el AT89S. 52, entonces requerirían solamente un circuito como estos para poderlo programar en su casa, ¿sí? Con un programador serial externo. Aquí ya no requerirían un programador universal, como es en el caso del C, ¿sí? ¿Por qué? Porque este microcontrolador tiene estas terminales MOSI, MISO y SK, que me permiten hacer una comunicación serial. Entre un programador pequeñito que venden ahí, que sale como en 50 pesos, ese programador, y el microcontrolador, de manera física. ¿no? Obviamente yo tengo que tener conectado el cristal, ya el microcontrolador, para poder utilizarlo. El cristal que vamos a manejar nosotros es de 11.059 MHz. Los capacitores que le podemos poner puede ser de 30 picos o puede ser de 22 pico faradios. Sin ningún problema. Entonces, esta es la, la forma en que vamos a conectar los cristales. El cristal que vamos a manejar y los capacitores. Obviamente ya tiene unas terminales que se llaman así. Y aquí las estamos viendo en la gráfica, ¿no? y aquí estamos en la terminal del reset donde vamos a poner el circuito de reset conectado entonces necesita este circuito necesita este cristales y la terminal que acabamos de comentar esta a voltaje digo voltaje sí para indicarle que vamos a ocupar la memoria interna eso es todo lo que debe tener el circuito base a la hora de hacerlo ahí en el proteus Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, profe. No, por de pronto no. Bien, vamos a entrar entonces a cómo está distribuida la memoria RAM en nuestro microcontrolador. Internamente, la RAM dijimos que es de 128 posiciones es decir desde 00 hasta 127 son 128 posiciones y contamos con cuatro bancos para poder trabajar nosotros nuestro código ensamblador por default el microcontrolador siempre va a empezar en el banco cero el banco cero corresponde a las direcciones desde la posición 0,0 que estamos viendo aquí, hasta la posición 7 son 7 posiciones de memoria, quiere decir cada posición de memoria aquí es de 8 bits, porque nuestro microcontrolador es de 8 bits. entonces yo lo puedo llamar por su dirección o lo puedo llamar por su nombre el nombre que recibe cada posición de memoria es como R0, R1, R2, R7 del banco 0 pero también tenemos un banco 1 por default siempre se va a configurar el microcontrolador de manera automática en el banco 0 quiere decir que voy a trabajar con estos registros o oh, estas posiciones de la 0 a la 7 si yo quisiera trabajar con el banco 1 eso indicaría entonces que voy a estar trabajando desde la posición 8 a la posición 0F del banco 1 y la, el registro también se va a llamar igual. ¿Qué es lo que va a cambiar? Este R0 es igual que este en el nombre. Pero no en la posición de memoria. Este R0 está ocupando la posición 0. Y este R0 de acá está ocupando la posición 8. Si no me gusta el banco 1 y quiero trabajar con el banco 2, lo mismo. Si agarro y configuro el banco 2. Entonces estaré trabajando con la posición 10 a la posición 17 y también le puedo llamar como registro cero, pero la diferencia con estos es que este está en la posición número 10 entonces aunque el registro se llame igual no se está guardando la información en, el, en la misma posición porque eso va a depender del banco en el que yo esté trabajando o que yo elija para trabajar donde se va a guardar la información entonces, no confundirse de que si tengo el R0 se va a guardar. No, siempre y cuando yo diga qué banco es, en donde quiero que se guarde la información. Ahí es donde R0 me guardará la información. Luego tengo un espacio direccionable a bit. Desde la posición 20 hasta la 2F. Aquí en el registro 0, en lo, cualquiera de los cuatro bancos iniciales, si yo le digo R0 es igual a 7, pero estoy en el banco 0, significaría que en R0 estoy guardando el valor de 7, aquí, porque estoy en el banco 0. Y estoy trabajando con 8 bits, ¿sí? o un byte. Si lo ponemos completo sería así, 07H, eso sería un byte. Entonces lo estoy cargando directamente al registro 0, todo... Los 8 bits, ¿cuál es la diferencia con esta área direccionable? Bueno, que puedo hacer lo mismo, supongan que yo agarro la posición 20 de la memoria H, que es esta que estamos viendo acá, 20, y yo almaceno un dato aquí, en esa posición, y le digo, ¿sabes qué? Guárdame el valor de 7, ok. Lo mismo que hice aquí, en el registro, lo estoy haciendo acá. Lo estoy guardando en la posición 20. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Que aquí yo no puedo modificar nada individualmente. Tengo que modificar todo el dato completo. Tengo que mover un dato de 8 bits. Completo. Sin embargo aquí me dice. Es un área de registro direccionable a bit. Eso significa que en un dado momento. Este 7. Si lo vemos en su forma. BCD. Sería así. Es un 7. Así quedaría almacenado en la posición 20. O sea, hace aquí. En esta posición. Ahí quedaría ese 7. Si yo quisiera cambiar cada uno de estos bits. Lo puedo hacer. Porque ese espacio de memoria me lo permite. Es decir, yo si quiero cambiar nada más este bit. Lo puedo hacer. Y entonces le digo, ¿sabes qué? Altérame A través de una instrucción le digo, alterame. El bit 7. De la posición de memoria 20. Y entonces yo puedo cambiar este bit. Indicándole qué bit es el que quiero yo que trabaje. Entonces yo puedo tener seccionado ahí. Así como está. El 20.7. 20.6. 20.5. Sucesivamente hasta. El 20.0. Este dato que está aquí. Hace referencia al bit que quiero alterar. De la posición de memoria en la que está el mensaje. Por eso se le conoce como un área direccionable a bit. Cosa que no puedo hacer en la parte de los bancos de arriba. Ahí nada más puedo mover 8 bits de forma simultánea. No puedo cambiar un bit solo. Se podría hacer haciendo otro tipo de operaciones. Pero no de manera directa como me lo permite este espacio que tengo yo aquí destinado a hacer eso. Si así lo quisiera. Y luego tengo un espacio de memoria. De propósito general, es decir, yo aquí puedo guardar mi información dándole la dirección donde lo quiero guardar. Y ahí se queda guardado momentáneamente. Si así lo quiero usar. Esta es la parte que el usuario tiene disponible para poder interactuar con la memoria RAM. Se hacen 128 posiciones de memoria. Pero también tiene miro controlador otras 128 posiciones del registro de funciones especiales. Aquí no tiene acceso el usuario, solamente el microcontrolador, porque aquí están todos los registros que utiliza el microcontrolador para su operación. Entonces, en total, el microcontrolador tiene 256 posiciones de memoria, pero solamente la mitad es a la que tiene acceso el usuario. Entonces, si lo vemos de otra forma, nos quedaría así, los bancos. Vean, aquí se ve más claro que este R0 se llama igual que este, se llama igual que este se llama igual que este pero este R0 utiliza la posición 0 este R0 utiliza la posición 8 y este R0 la 10 y este R0 la 18 acuérdense que la cuenta es esta es la posición 00 luego sería la 1 luego sería la 02 la 03 04 05 06 07 y aquí viene la 08 que sería este que está aquí y ahí otra vez 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pero acuérdense aquí es 8, 9 y aquí sería 0A, 0B, 0C, 0D, 0E y 0F. Y a continuación vendría 10. Eso es en el contexto decimal. Y otra vez empezamos. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y acá 18. Y así sucesivamente entonces aunque los registros se vuelven a repetir en cada uno de los bancos cada uno de ellos está en diferente posición de memoria por lo tanto no puede haber confusión a menos que yo no cambiara el banco y si dijera voy a grabar en el R7, R7 entonces estoy haciendo referencia siempre a la posición 7 del banco 0 si yo quiero grabar en la R7 pero del banco número 3 entonces yo le tengo que decir al micro que quiero habilitar el banco 3 para guardar mi registro 7 en esa posición. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Eh, por ejemplo, profe, si usted yeah. dice que, que si yo lo vuelvo a marcar sobre el mismo banco y vuelvo a meter información, esa información, la información anterior se borraría y quedaría la información nueva que estoy metiendo al banco. Ah, ¿no? Así es, así es. Eso ah, es lo que hace una memoria. ¿Sí? sí, sí, es como la que nos había dicho que para poder utilizar el espacio tengo que borrar el, el dato anterior para poder meter el nuevo. Así es. Ok. Uh, yo tengo una duda. Dígame. Este, de, eh, los registros de propósito general, eh, ¿cuál es la diferencia con los primeros bancos que nos presentó? O sea, ¿cuáles las funciones diferentes que pueden hacer? Ah, la diferencia es que en los bancos, tienen un nombre que es R0, R1, R2, R3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Y en el registro de propósito general no hay nombres, sino yo lo manejo por direcciones. Por ejemplo, voy a adelantarme un poquito, pero a ver si queda claro. Yo le puedo decir, mueve una instrucción de movimiento a R0, coma, un dato. Puede ser, vamos a decir, un 0,5, H. Le estoy diciendo que... Me muevo este dato al registro 0. Al terminar la ejecución de la instrucción, R0 va a ser igual con 5. ¿Ok? Este 5, si yo no cambié nada, comentamos que por default trabaja en el banco 0. Aquí está. ¿Dónde está el registro 5? Aquí está. Quiere decir que ese, ese dato 5, digo, perdón, no es cierto, estamos 0, ¿no? Aquí. Este dato del 5, me lo voy a guardar en el registro 0. Que sería aquí. Entonces aquí yo tendría que tener un 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Ese sería el 5 escrito. Ahí en hexadecimal. Y estaría ocupando en la posición 0. ¿Sí? Entonces yo para dirigirme a los bancos utilizo los registros. Y así están todas las instrucciones que vamos a ver. Usan los registros. Pero también tengo instrucciones que manejan la, el direccionamiento directo. Entonces yo puedo hacer lo mismo que hice ahí. Si quiero almacenar acá abajo. En esta parte. Yo hago lo siguiente. Le digo, ¿sabes qué? Muéveme. A la dirección. 30H. El dato. Igual. Si tú quieres poner el mismo dato. Le digo, pues 05. H. Y ahí está. Ahora estoy guardando un dato. Pero en una posición de memoria. Entonces, en la parte de acá abajo, de propósito general, yo le tengo que dar la memoria, la, la, la posición de memoria donde quiero que se guarde el dato que yo quiero almacenar. Esa sería la diferencia. En uno manejo registros sin usar la dirección y en otro manejo datos. Sí. Sin embargo, si tú quisieras, en la parte de arriba, si sabemos que estamos en la dirección cero, yo también le podría decir, guárdamelo en la posición 0 por ejemplo. Usando un esquema parecido al que acabamos de ver ahorita, aquí abajo, ¿sí? No sé si se entienda esto. Sí, básicamente, pues, en el primer ejemplo, en el primer código usó r haciendo referencia a la posición R0, del, o sea, R0, pero de la posición 0, Ajá. y el otro usó 30H, que hace referencia es, a la posición 30. Exactamente, entonces, esa era la diferencia. En el, en el contexto general, todo ese espacio que está ahí de memoria RAM es lo mismo, es para almacenar información. Nada más que en una se almacena a través de registros y en otras se almacena de manera directa a través de su dirección. es la única diferencia. Pero a final de cuentas es una memoria RAM que una vez que yo le guarde la información, si le vuelvo a reencimar información, entonces la anterior se pierde y se queda la nueva. ¿no? Eso es lo único que, que toma en cuenta en este caso la RAM. El último dato que queda es el último dato que, que se actualice. Ahora, ¿dónde cambio yo el banco? Porque eso lo tengo que hacer yo, no lo hace el micro por automático. Por default empieza en ceros. Pero el banco, ¿dónde se encuentra? Bueno, el banco se va a encontrar en este registro de estados o PSW, así se llama. ¿Sí? Entonces yo hago referencia al registro PCW, así le puedo decir, muéveme un dato al PCW, suma el PCW, etc. Puedo hacer cualquier operación, así lo vamos a llamar. Y este PCW se puede direccionar a bit, es decir, puedo cambiar cada uno de esos bits si yo quiero de manera automática. Pero normalmente eso no lo hago yo porque si lo hago es como si alterara las operaciones que está haciendo el microcontrolador. Aquí es donde el microcontrolador me está informando de lo que está pasando. En las operaciones aritméticas y lógicas. Por ejemplo. Si hay una suma binaria. Y hay acarreo. Ese acarreo se va a reflejar aquí. Si hay una suma en BCD. El acarreo de esa suma. Es en el cuarto bit. Porque son cada cuatro bits. Acuérdense el BCD. Entonces en el cuarto bit se va a dar el acarreo. Y ese acarreo se me va a mostrar aquí. Que es el acarreo auxiliar. Este F0. Es un bit. Que a mí me deja el fabricante para que lo use. Para que yo lo que yo quiera. O sea, es el propósito general. Este bit es de sobreflujo. Es una bandera que me va a indicar. Que cuando el contador ya terminó de contar. Se dispara este bit. Y eso indica de que ya terminó de hacer su cuenta. Y este otro. Es un bit que me indica. Si el número de unos que está en el acumulador. Es par o es impar. Esas son las banderas que tiene este tipo de este microcontrolador. Y estas dos que estamos viendo aquí son las que nosotros tenemos que cambiar dependiendo del banco que yo quiero utilizar. Entonces, para eso el fabricante me da esta tablita. Aquí observamos que si eso vale 0,0, que es por default, él me dice que está trabajando en el banco 0 en la posición desde la 00 hasta la 07 pero si yo cambio rs2 y le pongo un 1 entonces le digo que ahora estoy trabajando en el banco 1 y estoy desde la posición 8 a la posición 0f entonces si lo vemos acá en el gráfico yo estaría trabajando con los registros de r0 a r7 pero del banco 1 siempre y cuando yo le ponga este valor en RS1 y RS2. Lo mismo sucedería para el banco 2 y lo mismo para el banco 3. Entonces yo soy quien digo qué valor debe tener estos valores de RS1 y rc 0 Y con eso le estoy diciendo con qué banco quiero trabajar. Por default, cuando arrancan el microcontrolador, él trabaja con este valor en 0 y este valor en 0. Y de ahí no lo cambia a menos que ustedes lo cambien si quisieran trabajar en otro banco. ¿Sí? No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. No, profe. Bien. Entonces, otras de las de los puntos a considerar son las interrupciones. No vamos a entrar en detalle ahorita, lo vamos a ver cuando ya entremos a ese tema. Pero sí es importante conocerlas porque hablamos también de direcciones. Y se le conoce como vector de dirección. Este vector de dirección es donde está ubicada la interrupción ya internamente en el microcontrolador. Y cuando nosotros usamos el vector de interrupción y habilitamos la interrupción. El microcontrolador va a saltar a estas posiciones para realizar... La rutina que ustedes le programen. De acuerdo al tipo de interrupción que tenga este dispositivo. Por ejemplo aquí vemos la reset que acabamos de comentar. ¿sí? Está en la dirección 00. Entonces cuando físicamente ustedes oprimen el botón de reset. Él salta a esta dirección. Para poder reiniciar todo el programa. ¿sí? Más adelante ya vamos a entrar a fondo con este tipo de. de interrupciones. Bien. Cuando vamos a entrar con los registros que vamos a estar manejando en el uso del lenguaje ensamblador. En este caso, tenemos un registro de PTR que van a usar ustedes bastante cuando empiecen a escribir mensajes en algún display del tipo LCD, que eso es típico en un sistema digital. Pero este registro de PTR o puntero de datos, físicamente no existe. Sí, sino que está conformado por dos registros individuales de 8 bits. Aunque este registro de PTR es de 16 bits, físicamente está conformado por dos registros de 8 bits. Esos registros de 8 bits, ustedes lo pueden utilizar también para lo que quieran. Acuérdense, es un registro general en el cual eh, es de RAM. Y ustedes pueden guardar un dato que quieran. ¿Sí? Siempre y cuando no ocupen el DPTR, si lo van a ocupar, pues de nada les va a servir porque se va a perder la información en cuanto lo carguen. Pero si no lo van a ocupar, les puede servir como un registro más, así como el R0, el R1, también lo pueden ocupar. Con su nomenclatura DPH, si le ponen DPH, entonces quiere decir que van a guardar un dato en la parte alta del bloque DPTR. De y si le ponen DPL, significa que van a guardar un dato en la parte baja de ese registro DPTR si los van a manejar de manera individual, serían registros de 8 bits, como el R0, el R1, el R2, etcétera. Pero si lo manejan en el contexto de DPTR, como registro general, entonces utiliza esos dos bloques de 8 bits, que en conjunto me van a dar los 16 bits. Luego tenemos los registros de acceso al microcontrolador, de entrada y salida. Estos están nominados así, como puerto 0, puerto 1, puerto 2, puerto 3, es decir, P0, P1, P2 o P3. Entonces, si yo quiero mandar algo al puerto 0, simplemente le digo, ¿sabes qué? Mándame este dato a P0. Le quiero leer algo del puerto 0, lee lo que tiene el puerto 0 y mándalo a tal registro. O sea, lo puedo hacer de manera que yo puedo leer de un solo golpe todos los bits de ese puerto o puedo leer... Un solo bit de ese puerto, si así lo quisiera. O puedo activar yo un solo bit de ese puerto. Así como lo estamos viendo aquí, eso significaría que activo el bit 6 en un dado momento. Bit 6 del puerto 0. O elijo el bit 5 del puerto 0. Ustedes decidirán si lo quieren poner a 1, si lo quieren poner a 0. Es un modo de direccionamiento a bit. Con el que cuenta este microcontrolador, donde yo puedo tener control de un bit de cada uno de los puertos o puedo utilizar todo el puerto, es decir, de manera simultánea puedo sacar un dato por todo el puerto. Eso va a depender ya de las condiciones del programa en el cual ustedes estén usando este cada uno de los puertos. No, no sé si tengan alguna pregunta hasta acá. Eh, profe, por ejemplo, donde ahorita dijo del 1, eh, donde está el 1, perdón, arriba Ajá. de los puertos, eso es dando como la indicación para colocarlo de que le haga de a 1 por 1. Este 1 que está aquí me indica Ajá. que los puertos, si no los inicializo, se ponen a 1. Todo Ajá. sistema digital, cuando yo no inicializo nada en 0, o sea que yo no le pongo en 0, Ah, Todos okay, los sistemas sí. digitales me van a poner a uno los terminales, es decir, de entrada ya valen uno. Ah, ok, sí. Okay. Sí, yo creí que se le estaba dando como el valor de no, no. paralelo individual. Sí, ok. Bueno, me está indicando que se habilita el puerto en unos. Uh -huh. ¿sí? Entonces, para que yo se, se volviera a cero, por ejemplo, hay una instrucción que más adelante vamos a ver, que es un movimiento. Te digo, move. Le digo, ¿sabes qué? Muéveme al puerto cero. Un dato. ¿Qué dato quiero que para que se dice en cero todo esto? Ah, pues le digo, ¿sabes qué? Mándame un cero. Un 00H. Ahí está. Yo con eso mando a apagar todo el puerto y en ese momento todos se ponen en ceros. Esa es una forma de inicializarlo. Si es que me va a afectar en algo ¿no? ese tipo de activación, porque si no se quedan encendidos. Y si tienes conectado algo ahí que se pueda disparar con ese uno que le va a proporcionar el puerto, pues entonces sí puedes tener problemas. Es una forma de hacer que no me dé broncas, dice iniciando iniciando, ¿sabes qué? Inicializo los puertos en cero. Y entonces en ese momento todos los manda a cero y ya no me va a causar ningún problema. Ok, profe. ¿Alguien más? Ah, puedo también usar el este del registro TPL por medio de bits, o sea, puede ser TPL.7, por decirlo así. O sea, ¿Sí? referirlos por posición sí, sí, de hecho todos los registros del microcontrolador pueden ser direccionados a bit sin ningún problema uh -huh. tú indicas nada más, sería en este caso DPL.0, DPL.1 DPL. 0, DPL. 1, DPL. Etc., ¿no? si lo quisieras usar ok bien entonces vamos a ver ahora algunos modos de direccionamiento bueno, no, nos va a alcanzar para ver uno por lo menos pero va. Ah. Que sería el modo de direccionamiento directo. Y aquí es, son todos los modos de direccionamiento con los que tiene con los que cuenta el microcontrolador. Bien, vamos a poner el espacio de memoria RAM que acabamos de ver ahorita. Acá por acá. no Suponiendo que yo tengo el espacio de memoria RAM que acabamos de ver. Y voy a usar la posición de los registros generales. Es decir, donde están nada más los números. Y voy a usar esta posición 7F que es la última que tiene este microcontrolador. La primera instrucción hace alusión a esa posición de memoria. Y lo que hace la instrucción que estamos viendo aquí es una suma. Dice suma lo que tiene el acumulador con lo que tiene la posición de memoria 7FH. ¿Qué necesito hacer entonces para que se lleve a cabo la suma? Que en esta posición de memoria debe haber un dato, ¿no? Si yo le pongo aquí un 2, eso es lo que está en la posición 7f. Entonces cuando yo realice la instrucción va a decir, ah, suma los, lo que está en la posición 7f. ¿Qué es lo que está en la posición 7f? Un 2. ¿A qué se lo voy a sumar? A lo que tenga el acumulador. Si el acumulador tiene un dato, entonces el resultado de esa suma lo va a guardar otra vez en el acumulador. Obsérvese que el dato que tenía el acumulador se va a perder porque se va a actualizar con el resultado de la suma. Entonces, ¿por qué se llama directo? Porque yo estoy dando la dirección donde está el dato que quiero yo sumar. No sé si eso se entienda quede claro. Así es, exacto. Por eso es directo. En este otro dice: mueve lo que está en 12. Ah, bueno, a lo mejor 12 está más arribita, ¿no? Por acá. 12. En la memoria de propósito general. Dice, ah, mira, dice que mueva lo que está en la posición 12 al acumulador. Pues entonces aquí a lo mejor tengo un, un 6. Acuérdense que son hexadecimales, ¿no? Y entonces le estoy diciendo... Ah, ¿quieres que mueva lo que está en la posición 6? En la posición 12 al acumulador. ¿Qué es lo que está en la posición 2 Pues un 6. Entonces, literalmente, cuando termine la ejecución de la instrucción, dice que el valor de 6, H, lo voy a mandar al acumulador. Y esta última es movimiento entre memorias. Ahora me dice, mira, lo que está en la 4E, mándalo a, lo, a la posición 3D. ¿Sí? Entonces a lo mejor 4E está por acá, 4EH, y a lo mejor aquí tengo un 7. Y la instrucción dice, mueve lo que está en la posición 4E a la posición 3D, a lo mejor 3D está acá arriba. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que lo que está en esta posición, lo va a mandar a esta otra posición. Físicamente lo que haría es que este dato lo va a mandar para acá al término de la ejecución de la instrucción yo voy a tener también 7 en la posición 3D y voy a tener un 7 en la 4 e obsérvese aquí que no estoy borrando nada, simplemente estoy moviendo este dato para acá, pero este dato se sigue manteniendo en la posición 4 e a menos que yo encimara otro valor ahí es que se perdería, si no, ahí se mantiene y también lo voy a tener otra vez en 3D Bien. ¿alguna pregunta? hasta aquí No, no, no, no estoy haciendo intercambio. Se perdería porque estoy cargando un valor a 3D y el valor que tenía 3D se perdió. ¿no? Así es. O sea, si por ejemplo, yo, yo anteriormente aquí hubiera tenido un 9. Sí, un 9. Al momento en que le digo mueve lo que está aquí para acá, en este momento este se pierde. El dato se actualiza y entonces me pone un 7. Y ya el anterior se va a perder. Si, se tiene. Alguien más tenga dudas, preguntas. Todos estos, este, instrucciones las vamos a ir viendo con el, el uso de los ejemplos. ¿eh? Aquí vamos, estamos viendo una por una, pero vamos a ir viendo con el uso de los ejemplos. Bueno, yo creo que si sí nos alcanza para ver el otro modo de direccionamiento, que es el indirecto. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Vean, aquí yo ponía la dirección donde está el dato con el que quiero trabajar. Aquí no pongo ni una dirección. Me voy a auxiliar de un registro para indicarle la posición de memoria. Este arroba me está indicando que es una dirección de memoria indirecta. Entonces, previamente yo tendría que cargar un valor de registro a este registro para que le diga qué posición es. Por ejemplo, si quiero hacer el mismo ejemplo que vimos acá. Esto mismo. Exactito, igualito, igualito, así como está. ¿Qué tengo que hacer primero? Bueno, primero tendría yo que hacer un movimiento a R0 y ponerle el dato que yo quiero que se convierta en una dirección. Entonces aquí es un movimiento inmediato, con el arroba lo indico y le pongo 7FH. Al término de la ejecución, este registro R0... Va a tener R0. O sea, va a ser igual a 7F. Ya una vez que se ejecute la instrucción. Cuando yo ejecute la otra instrucción. Que es sumar. A. Con. Arroba R0. ¿Cuánto vale R0? ¿Cuánto dijimos que vale? 7. Uh, 7. 7f. 7f. 7F. 7F. Sí. Entonces esto vale 7F. Como tiene una arroba. Hagan de cuenta. Como si, los, y es como si estuviéramos viendo esto así. Aquí se vuelve a tomar esto como dirección por el arroba, pero un direccionamiento indirecto. Entonces vuelve a hacer lo mismo. Va a leer lo que está en la posición 7F. Lo va a sumar con lo que está en el acumulador. O sea, se me está haciendo exactamente lo mismo que el de acá arriba. Nada más que acá arriba yo le especifico directamente la posición de memoria. Y aquí abajo yo me auxilio de un registro para poder decirle a dónde, ¿Dónde está el dato que quiero yo este, leer de la memoria? No sé si quede claro esto. Entonces, primero a, a R0 le debemos de asignarle qué espacio de memoria va, va a representar. Así es, así es. Okay. Nada más tomar en cuenta que cuando usamos okay. esta instrucción de acá arriba, con este gatito, aquí este 7F es un dato, ¿sí? Inmediato, es decir, yo es como si fuera un número cualquiera. Aquí arriba, porque lo estoy cargando al registro cero. Pero ya cuando se usa acá abajo, con este arroba, en ese momento, este dato aquí, acá abajo se convierte en una posición de memoria. En, sí. Entonces, este... ¿Cómo decirle? Esos dos van de la mano. Así es. Siempre van a ir juntos. ¿Y en qué situaciones este, nos serviría si en el funcionamiento directo nos sale más, más rápido? Ah, bueno. Lo que pasa es que ahí... Tú, por ejemplo, puedes tener este un registro ¿no? por ahí que se esté alterando de una operación lógica o aritmética y te dé un resultado anterior. Tú haces una operación y se altera R0 y tú dices, ah, yo en ese valor de R0 quiero guardar mi dato. Ah, pues entonces ahí es donde puedes usarlo, junto con esto. Sí, porque a lo mejor no desconoces oh, sí. dónde quieres guardar el dato. Entonces, no, pues yo quiero que en el resultado de la operación anterior... Lo que quede en ese valor de R0 es donde quiero guardar mi información. Ya no tendrías tú que ponerlo, sino se pone automáticamente porque forma parte de un resultado de otro tipo de operaciones que tú estés realizando en un dado momento. Para eso está ese tipo de direccionamiento indirecto. Entonces, Entonces R0 simplemente va a ser la variable que nosotros queramos. No siempre ahí. tiene que ser R0. Ahí sí viene una situación. El fabricante nada más me dice, puedes ocupar R1 y R0 de cualquier banco. Pero debe ser R1 o R0. No puedo ocupar o sea, ninguno de los otros. Más. Se tendría que predeterminar los dos valores solamente por cualquier Así es. Así es. Porque en el de direccionamiento directo uno ya coloca el valor. Así es. Y exacto. puede estar cambiándolo como lo dijo. Y en R0 y R1 solamente me está dando dos valores predeterminados que yo mismo tengo que hacer. Así es, exactamente. Pero o sea, puedes usar todos los valores que tú quieras dentro del rango R de la memoria RAM, pero usando nada más R0 o R1. R1. Por ejemplo, ah, acá sí. abajo yo puedo decir move a sí, coma @R1. ¿Qué tendría que hacer? Definir primero R1, ¿cuánto vale? Para que sepa el microcontrolador cuál es la posición de memoria que va a hacer movimiento, ¿no? En este caso